Hola, ¿qué tal? Ranita del canal, aquí Capri, un nuevo video para ustedes. Hoy nos encontramos con Alexi. Hola, panita, ¿cómo estás, bro? Hola, hola, Capri, ¿cómo hola. estamos? Estamos bien, estamos bien. Y panita, ¿sabes a dónde te traje? No, ¿dónde me trajiste? Bueno, por el aspecto, por las lanas, ¿qué te parece que es? <gasps> Mmm por el aspecto, por las lanas, por los Lucky Blocks <ríe> ¡Es una carrera! ¡Es una carrera de Lucky Bloss ¡Sí! De A ver, es un poco obvio. Lucky Bloss Lucky Bloss de Alexi, Lucky Bloss de Capley. No, qué increíble, mira este guapo que está aquí presente, no, qué bonito. ¿Qué es eso? ¿No? Es un otaku lo que hay ahí, es un otaku, mira ese guapote que hay allá. ¿Qué? Hace... Eh, ¿Por qué tengo esto? Eh, bueno, este, este está un... bien feo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto está muy hermoso Bueno, Alexi eh, ¿Tú quieres ir por tu, por tu lado o quieres ir por el mío? Yo quiero ir por el mío, obviamente Porque los míos son mejores Mis lo Lucky Block son tremendos Ah, bueno, ah, bueno, ya verás Ya verás que los míos se van a ganar Pero, pero, pero, Alexi Antes de empezar, mira, acá hay unas armaduras Con nuestros colores ¡Hola! Sí, sí, sí, pero, sí Pero que mi color no es el rosa ¿Quién dice que no? Bueno, esto es moradito Así que, vale, vale, me sirve, me sirve Estoy vestido de Francisco Ah, bueno, ah, bueno Entonces La pancha en... armadura eh. La pancha armadura Entonces, que Empezamos ya, dale, rompe el tuyo Empezamos, uno A ver Se lo tomo el piso, ¿qué? Oye, devuélvemelo A ver el mío, a ver el mío ¡Hala, ¡Hola! hala, hala! ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado ¡Mira, pedo! ¿Por qué te atacan? ¡Bro, bro! Me atacan unos unos monstruos extraños. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Guatafa, guatafa! Me, fuck mata, what me matan. ¿Otra Ahí está. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! Me tengo que colocar dificulte panita porque aquí ni no vamos a quedar. Hay que Esos Eso eran unos ratones del end, bro. Son sí, sí, una sí. plaga ¿O no, siguiente? Fría. A ver. Oh, oh. Huevos, huevos. ¿De qué? ¡No! ¡Lucy! Ahora eres mi hijo. No. Pero tengo más, mira, mira, mira No, manita no. Nuestros ¡Puedo tener niños. un ejército de niños Nuestros Como sí? que nuestros Son nuestros. míos Tú vete para tu lado Ellos solo me corresponden a mí Ah, está bueno Mira, mira mira mira A ver ¡Uah! Una... <risa> <risa> Una cabeza <risa> <risa> me Voy a colocar mi cabeza encima de mi cabeza Bien pensado Woody. Sí, qué rico ¡Uah! ¡Un a pico! ¡Hala! A te doy... ¡Hala, tremendo picasco. picón! ¡Mira eso! la madre! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? A ver, no yo, sé cómo yo. levanto esa cosa Voy yo ¡Hala, hala, hola, hola. puros cristales! Pero, aquí yo quiero cristales? ¡Basura! ¡Uh! Y hablando de basura, me acaban de arma basura A mí también me dieron un chingo de cristales Y no sé para qué, pero bueno, los tiro Los tiro, los tiro <risa> Tira todo eso, tira todo a ver, eso ya se vienen los Lucky Blocks, chetos ¡Hala! ¡Bro, se me juntó el ganado! ¡Guacho, el ganado! ¡Ganita, tu familia! ¡Puro bueno. burro! ¿Cómo que mi familia, puerco ¡Que no mi familia! ¡Asqueroso! ¡Puro burro! Vamos a darle al siguiente ¡Oh! A ver, ¿un cofre? ¡Un cofre de uh, la suerte! ¡Un cofre de la a ver, suerte! a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Manzanas de oro y comida! ¡Muchas gracias, muchas Oy, gracias! Dio, ¡Eh, no me robes! Gracia, gracia, ¡Gracias, gracias, eh. gracias! ¡Gracias, manita. Bueno, Yo ya me había llevado lo bueno, una manzana de oro oh, no, ¡Ostras! ¡Pero por qué te toca lo ocheto, ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué?! ¡Hola! cállate asqueroso! cállate, <risa> ¡Adiós! Live. ¡Hasta la próxima! Ah, bueno. ¡Sobrevivió, eh! ¡Sobrevivió! sobrevivió. ¡Ahí se queda! Bueno, aquí Busca dice, la palanca escondida Busca la palanca escondida uh -huh. ah, Uy, yo ya vi la Adelaide, tuya si A ver, de ver tu palanca <risa> A ver, ¿tú qué has visto? ¿Tú no has visto nada? <risa> bueno, la palanca de esta de Para poder abrir la catapulta Y bajamos uh -huh. eh. ah, Guacho, toqué agua Aquí no había agua hey. Algo anda mal ¡Siguiente! <risa> ¡Pantalones! Ver, yo, ya nada más ¡Ah! me faltan las botas ¡Un pico! No sé para qué ¿Para qué un pico? Si tengo tremendos pantalones Mira cómo desfilo ¡Hala! Bro, tú ya tienes armadura completa, yo no tengo nada eh, un ¡Tú lujo. tienes a un argentino! Pero... Pero que el, el argentino nunca me da nada, mira Ah, bueno, sí Pero no tengo diamantes ¡No tengo diamantes! ¡Guacho! Uy, qué mala suerte. A ver si te vas a picar diamantes y llegaron la carrera. A ver, vamos, vamos. No. Saltamos. Ahí me ha tocado otro ¿no? estafador. ¡Muere! ¡Muere! No, ¡Una Argentina, panita! A ver, a mí. A ver. ¡Hola! Me tocó un. Me tocó un por cuatro, a ver. Aquí, manzanas, manzanas, por fin manzanitas. Chetas un pozo de los deseos, Alexi. A ver, ¿tiene un deseo. Exacto, deseo ser millonario. A ver. ¿Qué te dieron? ¿Estrellas? No. ¡No! ¡Manitas! ¡Bro! ¡Una espada! ¿Qué? Una espada, Lucky, bro. ¿Me la regalas? regalas Evo? No te la regalo. ¡Oh! No Un pozo de los deseos, man Yo también quiero ser rico ¿Qué? Pero Bro, no, me dieron una, una, una estrella Una estrella <risa> Pura basura ¿Qué? ¿Qué es que es Espera, esto matar! <risa> no, no, no <risa> Miren, ese niño es mongolito y Mira, yo tengo mis, mis admiradores No ¿Ah? ¡Oh! admiradores no, no, no, no, no ¡Botas! ¡What the fuck? En lo que tú te quemas, yo me voy. Hala, espérame, sucio, no se vale! ¡Oh, qué es esto? Oh, un laberinto. ¡Ah, oh, se oscureció. laberinto! Se ¡Oscureció todo! Hola, qué pasó? Izquierda, derecha, izquierda, A derecha, izquierda, derecha. Por acá no es. Eh, derecha. Bueno, ni nada. A ver, sigo, sigo, sigo. Eh, la puerta me la perdí. Puerta. Ya, llegué, Ya salí. Uh, ¡Yo también! Eh, ¡Hemos salido, Panita. A ver, hay que subir esto, un mini parkour Extraño uh, Bueno, con poción de salto cualquiera salta ¡Bien, vamos! ¡Pero tú! ¡Yo que no tengo eso! ¡Ya llegué! ¡Qué uh. mal, qué mal! Tú sí tienes cosas no. Bueno, ya llegué, ya llegué, Panita, Ya llegué A Último Lucky Blocks ¡Es tú? cierto, es cierto! ¡Ya está la, la, la, la meta ya! A ver ¡Estás listo! A ver ¡Bro, se me dañó el pico! ¡Ja! Bro, a ver, ¿eso qué? ¡Oh, ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Cofre maldito! ¡Ábrelo! No me, no, me. Me dieron unos lookulos amarillos extraños. A ver. ¡Uh! ¡Oh! A, a, a ver, una flor! ¡Panita, te voy a regalar esta flor! Como no quiero tu sucia idea. flor. No la quiero, no la quiero. ¡Que no! ¡Quita, quita! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, qué miedo! ¡Casi te explota en la cara! A ver, sigo sí, yo esto... Me, dieron, me ha dado un cofre lleno, qué ah, <risa> Puro lleno, que asquerosidad Puro lleno para llen. la vaca ¿Qué? ¿Qué te dieron? dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué? Ah bueno <risa> Y tú hablando bueno. de trigo A ver, es A que ver. eso ¡Ay! era para ti <risa> <risa> ¡Adiós! ¡No! ¡Maldición! Ahí está ¿También? tu propia trampa ¡Vamos! más ¡Oh, lo que me faltaba! A la ¡No, bro! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! no. estás es un! ¡Esto es un! ¿Qué? ¡Botas cohete! ¡Cómo las activo! ¡Cómo las activo, botas cohete! ¿Botas cohete? ¡Son botas cohete! No, pero le falta combustible, ¿no? Porque lo... ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo salto? No ¿Qué, quiero volar, volar! mamá! ¡No puedo volar? volar! ¡Bro, los perros no vuelan! ¡Qué te pasa! ¡Claro sea, que sí! ¡No vuelan! O sea, ¡Otra vez, monstruo, bro! bro? Uy. ¿Hola? ¿Qué haces aquí? ¡Fuera! ¡Hola! Hola. bro. No no no, no, no, no, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Alechi! ¡Alechi! Podemos hablarlo, podemos negociarlo. podemos negociarlo ¡Vete de mi lado! Está bueno, está bueno Pero ¿cómo llego hasta allá? Mira, te doy bloques Anda para allá y no vuelvas ¡Ah! ¡Pero es que me van a matar! Bueno, allá voy ¡Allá te voy, San Pedro! A ver ¡Ay! Uy. Vamos. ¡Rápido, no, tienes no, tres segundos no, para. No. Es que hay que ser tonto para no saber construir un puente. ¡Hala! Están tocando cosas muy chetas ahora. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que nada! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Otro paso de los no, no! ¡Le pegué a esos monstruos! ¡Ah! ¿Por qué le pegué? ¡Por qué le ah. pegué? ¡Venga, sucio! ¡Venga, se va acá! ¡Cállate! ¡Cállate! Se cayeron, se cayeron, ya está. Ay, vale. no, eres repro. Vale, siguiente, ya lo siguiente, sé, siguiente. Manita, ya lo sé, muchas porciones. Oh. Voy a quitar esto, oh, esto. Oh, oh, oh. De estos oros, ¿para qué? Y toda esta porquería. Vale. ¿Y te tocó? de no. meter No. Bro, no me vas a hacer volar, por favor. <risa> ¡Hala! ¡Un martillo! ¡Me tocó el martillo de, de Thor! ¡Ah! ¡Tiene un montón de creepers! ¡Ayuda! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Mira, guacho! ¡Mira mi martillote, man! ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? ¡Mi martillote! Pues Uy. a mí me tocó... ¡Oh! ¡Qué invisible! ¡No! <risa> ¡Eso tuvo que doler! ¡Oh, panita! ¡Ya te tocó mala suerte a ti! ¡Ahora! Ah. ¡Otra porción! ¡Bro! ¡No me tocó casi nada de armadura! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! <risa> Tengo Pero miedo. tienes una espada muy cheta Pero quién sabe si es cheta o no Yo yo tengo armadura de TikToker parezco un poco bueno, de Ranger Bro Hemos pasado la carrera ¡Yi! Vamos Espera, pasa este primero, sé que perdí Has perdido No Pues en la batalla yo te voy a ganar uh, La batalla, manita, hazte tú para allá Bro, bro Hola, hola, hola Tenemos que único. Listo, ya está Vale, bro Ahora hay que comernos todas las cosas estas Y estar preparado para luchar Vale Preparadísimo estoy, como te acerques, vuelo todo A ver, espérame, espérame, espérame Yo me tomo todo esto Me tomo esto, Super Mystery Potion ¡Oh! ¡De ¡Velocidad! Y, y, hola Vale, vale, vale, ¿con esto? ¿Qué? ¿Eh? Estás invisible, güey. <ríe> estoy invisible, panita Ahora sí que no me vas a ver Venga, ese perro, venga, pues si tiene la narra si sí, te veo. Ahora sí. La batalla comienza en 3, 2, 1. ¡Vamos! No. A ver e si esas deso. ¡Vente para acá. Sucia flo. Vete, cállate! cáete. Toma, cállate, toma, cállate, toma, toma, digo, toma, toma, no, no. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. No. ¿Qué te pasa, sucia vení, vení. ¡No! ¡Eh, boga! Tú voy cay. ¡He ganado! ¿Crees que me has ganado, ¿Cómo? eh? ¿Cómo? ¡No! ¡No, bonita, no! ¡No! ¿Crees que me ganaste? ¡Pues no!